Ah. Bueno, ya vamos a abrirlo FNAF 1 Ok Listo Ay, cancelar FNAF 1 Vamos a abrir esta carpeta abrimos el archivo ok ay oh, me volvieron a pedir oh, contraseña. listo listo espero estar grabando porque ya se me quitamos ok le damos el new game head wanted la verdad es bastante bueno porque no tengo comprado la batería infinita. A ver. Ay. A ver. ¿Qué se carga. La verdad no sé si pausar el video en lo que se carga. Porque no vayas, Ahí está, ahí está, aquí está. Ok, no se habla del teléfono. ¡Pico! ¡Pico! Okay, ¿cómo te va? ¡Pico, no! no. comes alive, where fantasy and fun come to life. As for entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the apartments have been replaced, blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, La, la, no, sé no, no, no, que este oh, juego cou... no, es para so mí Pero de de kind of, like, a mí me gusta no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, electronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how many your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeball teeth and pop out in front of a mask, Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first H.D. of Breeze, I'll chat with you tomorrow. Uh check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. No, no, no. Okay. Oigan. Si sí, si se suscriben al canal Voy a voy a hacer una invocación a Golden Freddy. Si, sí, como está escuchando. Voy a invocar a Golden Freddy. Voy a invocar a Golden Freddy. Si se suscriben y dejan su like Si llegamos a 300 likes voy a invocar a Golden Freddy Se movió Bonnie Ya se movió Bonnie ¿El único se movió es Bonnie? ¿El chicanopso? No, no, no, no, me atrapó las cámaras. Tiene pasillo, tiene pasillo. A ver Foxy. A Foxy no se han movido para nada. No se han pasado la verdad. ¿Qué? Todos los animales. Animales. Animatrónicos se están moviendo. Le damos mucho bien. porque qué no cerrando y abriendo las cámaras, la verdad? No sé por qué no cerrando y abriendo las cámaras. Son las 3 de la mañana. Y es como que no este bonito. de no la Chica, eres chica. ¡Ana, en el pasillo, ¿verdad? Esta chica ya está en la piscina. Capaz de que se por acá. No, ¿qué? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Por no, no, no, no, no, no, no, no, no, que ya no, no, por este no, no, no, está no, verdad? Ya me está no, no, no, Esa es la cocina, ¿Cómo ¿Está bien? ¿Cómo está. Están en el, el ¿Cómo servicio? se de servicios. está, ¿Cómo estás? ¿Cómo en ¿Cómo el más pequeño que me da ¡Ay, madre santa, Bonnie! ¡Me asusta! ¡Me asustó Bonnie! De verdad me asustó Bonnie. Segunda noche, y vamos a jugar la segunda noche. Y ya me despido de este video. Acabé, acabé la primera noche con 30% de batería. I also want to emphasize the There are blind spots in your camera view. The blind spots happen to be right outside your doors. So if, if you can't find something or if someone on your cameras, uh, be sure to check the door line. Uh, you might only have a few seconds to react. Uh, Topics would be in any. Also, check check the Also, check on the car. Also, the car. the car. Also, the car. Also, check on the car. the car. the the ¿Están bien? Oh, está me está doliendo la mano. No sé por qué estoy poniendo ahí. No. Poniendo espantes. Poniendo espantes, de verdad, no espantes. Me, me da mucha risa el sonido que hace la nariz de Freddy. se aquí. Se supone que estar en la cocina. Porque no se ve ninguna otra parte. Cuando termine el juego, el juego, el primer juego, me voy a descargar, me voy a descargar el segundo. Y lo voy a jugar. Llego mi hermana Jimmy, que la verdad... Y también da miedo a que me No, Sergio. ¿Tú estás con los mismos? nightmare. Y también, y también el de Blocky Bueno, la verdad no da miedo. Pero lo que sí me da miedo es después de hola boni ay ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, frida ni existe Oiga, por favor si existe si este es un animatrónico que se llama frida déjala aquí en los comentarios porque ya no conozco a ningún animatrónico que se llame frida ah pensé que me había dicho que frida rey, aquí está No bueno, hay ninguna cámara, me da pendiente de que está colado. Uy, se me abrieron las cámaras. Esta es en el pasillo. Voy a regresar a Foxy. Foxy no se ha movido mucho. Foxy no se ha movido mucho, pero Bonnie bueno, ya se movió mucho. Bonnie bueno, chica. chica. ¿Dónde está chica?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 God causa puso esto, que nada más pasas el mouse por encima del monitor y ya se te abren las cámaras. Chicas, están los baños. El freno se mueve. Chicas, chicas en la cocina escucho ruidos detrás. Bueno, no se ha movido. ¿Dónde? ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde estás? ¿Bonnie? ¿Bonnie? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Bonnie? ¿Bonnie? ¿Hola? ¿Bonnie? ¿Cuándo que ya está ya? ¿Cuándo que se movió? ¿Dónde está? Ya está al lado mío se tu toca.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 Ah. Espanto que me dio Ay. Tengo que volver a cerrar la puerta porque esto está bueno Espanto que me dio Foxy Espanto que me dio Foxy de verdad Espanto me dio Foxy Me espanto Foxy Ok Vamos a la backstage 6m. Bueno, mira, como no la tercera, no voy ponerle ISK Yo lo voy a poner ISK para que aquí Si quiere salir Con el F11 si salir No sé cómo salirme de aquí, la verdad Ok, listo bueno, amigos, hasta que, hasta que llegó este video, recu recuerden que les dije que yo no sé cómo me diga la segunda, cuando la segunda noche ya la completé, así que me despido, adiós.